Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis estudiando mucho. Vale, he decidido hacer este vídeo porque, como ya os pasamos ayer, por fin, ya lo llevamos diciendo desde este verano, si no recuerdo mal, agosto por ahí, ya dijimos que iban a modificar la famosa orden de delegación de competencias eh, 985-2005. Nos afecta directamente porque eh, es donde se delegan las, las competencias dentro del Ministerio del Interior y las que más nos interesan a nosotros, las que se delegan en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. ¿Por qué esta reforma? Bueno, pues principalmente ya sabéis que desde hace un tiempo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dejó de depender directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y ahora dependemos directamente del Ministro del Interior. Por lo tanto, básicamente, la reforma viene en este sentido. Han eliminado de esa delegación de competencias el secretario, al secretario de Estado de Seguridad en lo que concierne a instituciones penitenciarias, y ahora las competencias nos vienen delegadas directamente del ministro del Interior o, igual que ocurría antes, del subsecretario de Interior, que también tiene competencias, sobre todo en materia de personal, Dentro del Ministerio del Interior. ¿Vale? Eh, ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que al cargarnos de esa ecuación al Secretario de Estado de Seguridad, lógicamente, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias amplía sus competencias. Ahora lo veremos en materia de contratación. Veremos también algo de modificación de eh, directores de los centros penitenciarios, alguna modificación también en recursos humanos. Eh, Insisto, eh, yo no me he puesto pormenorizadamente, eh, habría que hacerlo, a comparar la orden anterior con la nueva reforma, ¿vale? Vosotros que estáis a tope, que tenéis el examen dentro de un mes escaso, pues yo os aconsejo que eh, a mí no me ha dado tiempo porque se publicó ayer, hoy entra en vigor, pero bueno, he creído conveniente hacer este vídeo, pero deberíamos de ponernos y comparar cada una de las funciones con la orden anterior y con la nueva reforma, ¿vale? Yo ahora mismo os voy a decir lo que a mí en dos lecturas que le di ayer me ha llamado la atención y que creo que a estas fechas eh, del examen tan, tan pronto que lo tenéis, debéis cambiar el chip, sobre todo en unas cosas que os voy a decir, que a mí me han llamado la atención en cuanto a variación de estas competencias, ¿vale? Bien como ya dije, se publicó ayer en el BOE, aquí lo tenemos 16 de febrero de 2023 y entra en vigor hoy, día 17 de febrero del 23, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente al artículo 9, ¿vale? Que quizá es el que nos senta más de lleno junto a las competencias de los directores de los centros, es el que yo recomendaría llevar bien sabido para la oposición, ¿vale? Nos vamos al artículo 9, y aquí tenemos, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Recalco, voy a hablar en grosso modo, no me he puesto a comparar eh, una por una. Algunas competencias no cambian, pero sí que me he dado cuenta que la redacción han aprovechado esta reforma para hacerla un poco más, más clara. Porque sí que es cierto que la orden, tal y como estaba redactada, redactada anteriormente pues eh, sobre todo las fases de ejecución de gasto eran eh, párrafos enrevesados que a su vez te remitían a otros párrafos y yo creo que eh, han acertado bastante bien principal diferencia el umbral de, que tiene el secretario general de instituciones penitenciarias fijados tanto en materia de contratación como en fases de ejecución de gasto antes tenía un millón y medio de euros, ¿vale? Ahora le han subido el límite a un millón ochocientos mil euros, ¿vale? Sigue teniendo en materia de gestión económica y presupuestaria todas las fases de gasto hasta ese límite, es decir, aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, y en materia de contratación igual, ¿vale? De aquí la única diferencia que veo es el umbral. ¿De acuerdo? Han subido de un millón y medio a un millón ochocientos mil. En materia de contratación, eh, a mí esto yo creo que ya lo tenía, pero la redacción estaba de otra manera, da igual, independientemente, nos fijamos que en materia de contratación eh, las competencias todas les vienen delegadas por el ministro en materia de contratación cuando se trate de contratos de valor estimado igual o inferior a un millón ochocientos mil euros. ¿Vale? todas las competencias, ya sabéis que los órganos de contratación por el 323 de la ley de contratos, los titulares de esa competencia la ostentan los ministros y secretarios de Estado, bueno, pues el ministro de Interior pasa todas las competencias al secretario general cuando se trata de contratos de hasta 1.800.000. Y luego, fijaros que aquí, en aquellos contratos cuya cuantía sea superior a 1.800.000, también tiene competencias el secretario general, ¿vale? Eh, pero fijaros que tiene competencias en fases de ejecución de gasto solamente, ¿vale? Porque este salvo nos está diciendo que aquellas competencias, llamémosle decisorias, es decir, eh, acuerdo de inicio del expediente de contratación, adjudicación, prórroga, modificación y resolución, se reserva al órgano delegante. Por lo tanto, en aquellos contratos cuya cuantía supere ese millón ochocientos el secretario tiene competencias, pero solamente en fases de ejecución o documentos contables o como le queráis llamar. ¿Vale? El ADOK. Bien. Seguimos. Bueno, medios propios, encargos a medios propios y demás, también el de los, todos los límites. Lo suben de un millón y medio a eh, un millón ochocientos mil euros. Encomiendas de gestión, ¿de acuerdo? Eh, yo aquí no le veo más, que ya es bastante. Bien, eh, otra competencia. Nombrar y cesar a los subdirectores generales y asimilados. Antes el secretario general no podía nombrar y cesar a un subdirector general, ¿vale? Ahora sí. Eh, vale, respecto a competencias delegadas por la subsecretaría, yo creo que esto está igual, ¿vale? Son competencias en materia de personal. De todas maneras, ya os digo que lo suyo es que os sentéis, os imprimáis las dos órdenes como estaba antes, como está ahora y de manera pormenorizada saquéis vuestras conclusiones. Importante, eh, fijaros que, porque esto era una cosa que, que siempre creaba dudas, ya por parte del titular de la subsecretaría, es decir, por parte del subsecretario de Interior, se delega en el secretario general el ejercicio de la potestad disciplinaria del personal funcionario laboral adscrito a dicha secretaría general, salvo la separación del servicio que queda lógicamente reservada al ministro. Os acordáis en la antigua 985 que teníamos por una parte funciones en materia disciplinaria de suspensión de funciones y traslado con cambio de residencia, se delegaban por parte del ministro y secretario de Estado al secretario general, funciones que a día de hoy, eh, a partir de la entrada en vigor de la ley de régimen jurídico del sector público, ya habían dejado de pertenecer al ministro y el secretario de Estado, porque ya sabéis que el artículo 50, perdón, 63 de la ley de régimen jurídico del sector público otorgaba la titularidad de la competencia a los subsecretarios, ¿vale? Por lo tanto, eso ya como estaba ya no tenía sentido. Y por otra parte, se delegaba por el subsecretario de Interior en el directamente en el secretario general de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas provisionales en un expediente. Bueno, pues ahora queda todo mucho mejor recogido, puesto que aquí en este punto 4.11 la potestad disciplinaria que, eh, cuyo, cuya titularidad recae en el subsecretario de interior, ¿vale? Ahora está delegada en su totalidad en el secretario general de instituciones penitenciarias, salvo, vuelvo a repetir, la separación del servicio que siempre ha quedado de manera exclusiva para el ministro, ¿vale? Que solamente ya sabéis que se pueden imponer por faltas muy graves. Bien, dicho esto, me voy a ir directamente, vamos a pasar por aquí. Y el siguiente artículo que nos interesa, eh, pues va a ser este. Subdirección general de recursos humanos de instituciones penitenciarias. Vamos a ver qué cambios encontramos aquí. Esto sigue igual, ¿vale? Bueno, a ver, sigue igual. Fija... No sigue igual, porque fijaros que aquí las competencias, como ya dije al principio del vídeo, ya vienen delegadas o bien por el ministro o bien por el subsecretario, porque la figura del secretario de Estado de Seguridad en lo que respecta a instituciones penitenciarias ha desaparecido, en el resto de cosas no, ¿vale? Solo nos afecta a instituciones penitenciarias porque dejamos de depender de él para depender directamente del ministro, Bien. Aquí no le veo mucha diferencia, ¿vale? Esto, bueno, sigue teniendo competencia, lógicamente, en capítulo 1, gastos de personal, eh, vale, aquí, aquí eh, sí que hay una diferencia, ¿vale? Aquí dice acordar las comisiones de servicio reguladas en el artículo 64, ya sabéis del Real Decreto 364, para cualquier clase de puestos. Pero antes no era así. Eh, antes, bueno, aquí vamos a meter también en el mismo saco eh, atribución temporal de funciones del artículo 66, ¿vale? Que dice eh, para los mismos puestos que en el párrafo eh, precedente. Vosotros ya sabéis que las comisiones de servicio están en el artículo 64 y en el artículo 66 del reglamento del, del 364 nos habla de atribución temporal de funciones que, bueno, que es más o menos como si fuera una comisión de servicio. De hecho, en instituciones penitenciarias las comisiones de servicio se publican bien por la vía del 64 o bien por la vía del 66, pero que técnicamente no se llama comisión de servicio, sino se llama... ATF atribución temporal de funciones. Bien, al gran. Estas comisiones antes también las podría, o sea, la, las debía hacer el, el subdirector general de recursos humanos, pero aquellas comisiones para puestos cuya forma de provisión es la libre designación, como puede ser el director de un centro penitenciario o el administrador o un subdirector, no las podía hacer él. ¿vale?, quedaban relegadas al secretario general de instituciones penitenciarias y el de recursos humanos solo podía hacer comisiones de servicio o atribución temporal de funciones para el resto de puestos. ¿Y qué resto de puestos? Aquellos cuya forma de provisión fuera el concurso. Ahora no, ahora pone para cualquier clase de puestos. Por lo tanto, en este sentido, han ampliado las competencias del, eh, perdón, del subdirector general de recursos humanos y ahora también va a poder a, acordar aquellas comisiones de servicio para puestos que se provean mediante la libre designación, ¿vale? Con la excepción, lógicamente, de eh, subdirector general y asimilado que esta sí que la mantiene el secretario general de instituciones penitenciarias, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Eh... Vale, de aquí yo particularmente no veo ningún cambio importante. De aquí tampoco. De aquí de momento tampoco, porque esto lo seguía, esto lo mantiene. Esto lo mantiene. Eh, aquí me suena, esto sí que no os lo puedo asegurar, habría que mirarlo, pero a mí me suena que la convocatoria de cursos de formación y perfeccionamiento, selección de asistentes y, y jornadas y cursos, yo creo que estaba puesto antes en el centro de estudios penitenciarios. ¿Vale? Esto sí que eh, debo deciros que no estoy totalmente seguro. Esto habría que mirar. Esto es igual. Planificación y gestión económica. Antigua Subdirección General de Servicios. Fijaros aquí el umbral, ¿vale? Por lo que veo aquí sigue siendo estos los 300.000 euros, aquí no se ha cambiado. Pero fijaros que nos dice que para aquellos eh, gastos o contratos que superen los 300.000 y sean inferior a 600.000, también se le otorga al, a este subdirector general... fases de ejecución de gasto, muy parecido a lo que habíamos visto antes con el secretario general, ¿vale? Cuando hablábamos de ese millón de ochocientos. Y en materia de contratación, pues nos dice lo mismo. Dice aquí, eh, de 300 a inferior a 600, todas las competencias, salvo la adopción de acuerdos de inicio, adjudicación, prórroga, modificación y resolución que se delegan en el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, lo que antes yo le he llamado competencias decisorias, ¿vale? Esto sigue igual, ayudas y subvenciones hasta 300.000 euros y estas comisiones de servicio también las tenía antes delegadas, entonces... Eh, de aquí... De aquí nada, ¿vale? Eso es lo que yo he visto más, más gordo. Centro de Estudios Penitenciarios también antes tenía eh, límite de 120.000, pero yo creo que me he pasado aquí los directores de los centros. vale súper importante porque quien estudia para el cuerpo especial o para el cuerpo superior de técnicos pues va a poder ser eh, director de un centro penitenciario. ¿Y qué dice aquí de los directores? Vamos a ver, fijaros, mantiene el límite máximo de 120.000 euros. Esto lo tiene igual, ¿vale? Gastos del eh, concepto 482, del concepto 482, lógicamente el capítulo 4, y capítulo 6 salvo obras menores. Esto lo tenía tal cual, ¿Vale? Al que le suene el concepto 482 a chino, no estamos hablando de otra cosa que sea eh, aquí en cuanto a… Estos son el, el, los presupuestos generales del Estado del 2023, ¿vale? atendiendo a la clasificación orgánica. Ya sabéis que 16, Ministerio del Interior, Servicio 05, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que maneja solamente un programa que es el 133A. Y el de suene a chino, repito, le tendrá que dar una vuelta a los temas de gestión económica y financiera. Y lo que os decía, el concepto 482 está aquí, ¿vale? Dentro del capítulo 4, que se titula Transferencias corrientes, estamos en gastos, ¿eh? El concepto 482 es para atenciones de los internos, liberados y familiares. En la práctica, esto se traduce a ese, esa ayuda económica que se le da a los internos conforme al reglamento penitenciario cuando, por ejemplo, cuando salen en libertad y no disponen de medios propios, de medios económicos, pues bueno, se les da un dinero vía pagos a justificar que se saca del concepto 4. Bueno, pues esto, no me desvío más, es lo que tiene competencias el director, ¿vale? Concretamente, bueno, aquí te pone la aplicación presupuestaria 1605, programa 133A y concepto 482, ¿vale? Dentro, lógicamente, del ámbito de competencias de su centro penitenciario o CIS. Vale, en materia de contratación hemos visto que las del director nos han tocado. 120.000 euros, 120.000 euros incluido los contratos de transporte claro pero aquí en transporte yo creo que no le han ampliado eh, exactamente el, el, esto lo han dejado igual vale es decir el director no puede autorizar el gasto ni comprometer el mismo para eh, transporte de personal de funcionarios vale el capítulo 1 mantiene las competencias de reconocimiento obligación y propuesta de pago es decir o K, es la típica factura mensual de la empresa de transportes, Pues el director tiene competencia para reconocer la obligación y proponer el pago, vale pero no para contratar no para hacer la autorización y el compromiso. esto se mantiene igual Esto se mantiene igual el tema de los depósitos municipales. Esto sigue igual, vacaciones, conversación de efectivos, permisos retribuidos. Esto igual, ¿vale? Esto de la, la comisión de servicio que nos queda de cinco días también se mantiene. Como delegado de la entidad trabajo penitenciario y formación para el empleo, esto ya lo seguía lo, lo tenía. Me suena que esto le venía dado por la Delegación de Competencias de Trabajo Penitenciario, que tiene su propia Delegación de Competencias, y creo que le venía por ahí, y a mí me da que lo han incluido aquí. Bueno, está bien, ¿vale? Pero bueno, esto no cambia. Anticipo caja fija. Eh... Esto a priori lo mantiene, eh, estamos en régimen, en régimen penitenciario, vale cambiamos de tercio. Hemos estado viendo materia de contratación y ejecución de gasto y ahora estamos en competencias del director delegadas por el director general de ejecución penal y reinserción social. Esta coletilla la mantiene, delega competencias en internos no vinculados a organizaciones terroristas o seno de organizaciones criminales, ¿vale? Eso en principio se lo guarda el centro directivo con este tipo de internos, es decir, forma parte de, o, o, por dicho de otra manera, el director general de ejecución penal y reinserción social no lo delega. Esto sigue igual, dejarse en efecto la clasificación en grado de los super... esto sigue igual. Las revisiones por el 105, cuando sea continuidad en segundo, unanimidad, que no haya cumplido la mitad de la condena, superior a 5, que tenga dos o más eh, sin cancelar, esto sigue igual. Aquí, fijaos que esta coletilla antes no lo ponía. ¿Vale? Esto antes no lo ponía. El director sí que era competente para autorizar las diferentes formas de ejecución dentro del régimen abierto. Ya sabéis, el, el régimen abierto pleno y el restringido, 82 y 83 del reglamento, si no recuerdo mal. Ah, pero aquí me pone, pone, en este caso se delega también respecto a aquellos cuyos delitos se han cometido en el seno de organizaciones criminales. Antes esto no lo podía hacer el director y ahora sí. Ordenar el traslado del tercer grado al CIS, esto sí. También, permisos ordinarios a terceros grados, fijaros que esto antes tampoco lo ponía. También podrá autorizar el director permisos ordinarios a internos en tercer grado, aunque se haya cometido en seno de organizaciones criminales. Antes esto el director no lo podía hacer, ahora sí. Esto sí que estaba tal cual, pero juraría que aquí no eran 48, eran 24. No lo sé seguro mirarlo, ¿vale? Pero yo diría que aquí estaba delegada cuando la duración no fuera superior a 24 horas. Era un periodo muy corto. Me da a mí que lo han ampliado. Permisos extraordinarios apenados de segundo grado, pero esto no lo ponía, no, la redacción no era esta, no nos hacía referencia a este tipo de gestiones, me da a mí que hacía referencia al principio de flexibilidad, pero esta redacción antes no estaba así y que esto, esto es nuevo este tipo de gestiones, antes no las ponía. Eh, esto sí, el permiso extraordinario para ir a autogobierno a ingresar a un hospital extrapenitenciario o consulta ambulatorio, ambulatoria ya estaba. Pero no, el director no lo podía hacer con internos eh, condenados por este tipo de delitos, organizaciones criminales, ahora sí que puede, ¿vale? fijaros pues el director sí que sí que ha ampliado también sus competencias a nivel penitenciario. Esto sigue igual, premio extraordinario de tercer grado, yo lo tenía delegado, en su integridad, esto también, ¿vale? Los horarios diferentes en la salida de fin de semana de régimen abierto, Esto lo tenía igual, el 9.13, pero esto no podía hacerlo el director, ahora sí que puede, ¿de acuerdo? Esa salida programada eh, para los, de, los terceros grados o segundo grado, 100.2, no, eh, no podía hacerlo con, con internos eh, Condenados por este tipo de delitos, ahora sí. Y asignar el esto el acuerdo de la Junta. Esto me da a mí que esto no lo tenía. Vale, es decir, aquí hay un acuerdo unánime, el 103, un acuerdo de la Junta, el acuerdo que es eh, ejecutivo, tiene efectos de resolución del centro directivo. Pero. Esto, el destino de una clasificación unánime, lo decidía el centro directivo. Pues fijaros, porque a mí me da que esto es una competencia que antes no tenía. Asignar a los penados el centro de destino propuesto cuando se trate de una clasificación del 103.7. Pues quizás estos expedientes... Aunque la clasificación sea a nivel centro, el destino parece ser que en este caso pues, también se quedará en el centro, porque el director tendrá competencias para asignar el centro de destino siempre que no conlleve cambio del establecimiento respecto a aquel en el que se encuentre el penado en el momento de la propuesta. Muy bien, me parece lógico. La Junta por Acuerdo Unánime. En condenas de que no superen el año, ya lo sabéis, por el 137 del reglamento, formula una, bueno, una, una propuesta de clasificación, porque al final es una clasificación ejecutiva. Y si al interno no se, le, no se le estima que haya que cambiarlo de centro, pues el director aquí tendrá potestad para asignar el centro de destino. Me parece muy bien, porque en muchas ocasiones esto ocurre. Es decir,. Se le clasifica inicialmente en un grado. Por el delito que tiene, pues se le hace el, el, el pit, ¿vale? El programa individualizado de tratamiento. Se le pone que tiene que hacer un programa de tratamiento que el centro donde se encuentra el interno ya tiene establecido ese programa. Imaginemos un programa de violencia de género. Y no, claro, ahí no se tiene que proponer eh, traslado a otro centro y más si cabe, si tiene arraigo familiar y demás, bueno, pues aquí parece ser que el director va a, a poder asignar ese destino, ¿vale? Centro de estudios, 120.000, como no podía ser de otra manera. Y aquí nos dice, convocatoria de cursos de formación y perfeccionamiento, selección de los asistentes, así como la autorización de de jornadas y cursos. Pues esto no estaba repetido ahí arriba, lo que hemos visto antes, pues bueno, pues habrá que verlo con más detenimiento. O lo han repetido, que no creo, o algo me, me he comido yo, ¿vale? Bueno, aquí ya se podrían haber molestado en cambiarle la nomenclatura a la ley de contratos, que ya no es la 9 de 2017 perdón, ya no es la 9-2007. Eh, vale, bueno, al final media hora de vídeo, Uf, esperaba haberlo hecho mucho más corto, pero bueno, espero que os haya servido de algo. Ya os digo, repasar muy bien esta orden es muy importante, sobre todo en Secretaría General, eh, Recursos Humanos, Planificación y Gestión Económica y directores de los centros, ¿vale? Bueno, pues un saludo, suerte.